del Código Penal Dominicano, en perjuicio del señor, Neopatio Inaya Paredes. En consecuencia, se condena a la pena de 10 años de ejecución mayor a ser cumplido sin el centro de ejecución y de habilitación de vicevalle de esta ciudad. Segundo, declarar su concesión a la de para estar asistido y ejecutado a la defensa pública, tal como disponen los artículos 143 y 149 del Código Penal Dominicano. Tercero, mantener la medida de Cuarto, en cuanto al fondo, acorde la Constitución de la Civil, invocada por el señor Leon Minaria, en consecuencia, condena al diputado Máximo Aquino al pago de una indemnización por un monto de 150 mil pesos, por los daños morados ocasionados por el diputado por el público. Quinto, condena al diputado al pago de la En el Ministerio Público ha logrado aprobar la acusación presentada en contra del imputado Máximo Aquino Peguero por un hecho ocurrido en el año 2017, en el mes de noviembre, donde el mismo sustrajo una motocicleta, y, opinándole golpes a la víctima. ¿Dónde, ¿Dónde sucedió? Eso sucedió en el municipio de Villarriba, específicamente en el distrito municipal de Guanajuato. ¿Cómo se llama la víctima? La víctima, le llaman neucaria.